Cómo hacer una pizza. Todo lo que necesitas es puré de tomate, tortillas y queso. Agregar 3 cucharadas de puré de tomate. Esparcir la pasta de tomate. Paso 2. Agregar el queso. Hacer los mismos pasos con la otra tortilla. Calienta las pizzas durante 9 minutos en el horno. Servir y disfrutar.